Hola, me llamo Carlos Erro, eh, soy natural de Cintur Mayor y llevo 15 años trabajando en Alemania, en Wolfsburg concretamente, para Volkswagen. Eh, trabajo en, en la central, haciendo instalaciones de chapistería para todas las fábricas de, de la marca, en partidas por el mundo. Y, y bueno, lo que más me gusta de mi trabajo es que al trabajar con muchas fábricas, pues eh, trabajas con gente de culturas muy diferentes, de idiomas muy diferentes, pero un poco hecho de menos de Pamplona, sobre todo pues lo obvio, ¿no? La familia, los amigos y más que nada pues el poder quedar con la gente eh, de la escola, así espontáneamente, sin necesidad de sacar la agenda, pues, de trabajar y echar una cerveza y, y hablar de lo que sea.